Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y hablaré acerca del sistema en por unidad. Este sistema se usa para facilitar los cálculos cuando se trabajan con sistemas grandes. Imagínense un sistema que tenga muchos transformadores, habrían que hacer cálculos en el lado de alta y el lado de baja. Lo que hace el sistema en por unidad es pasar todo a la misma base. Además de eso, hace que sea posible hacer comparaciones entre equipos. El cálculo que hay que hacer es muy sencillo. Basta con seleccionar cantidades base y dividir los valores originales sobre la base. Cuando hay varios transformadores se debe hacer una división por zonas. Esto se ve mejor con ejemplos, que voy a hacer en los siguientes vídeos.